¿Cuál es la diferencia entre asesinato y homicidio? El homicidio es el que realiza... Eh. Eh. Asesinato es... ¿Qué asesinato es que lo hace? Cuando una persona se mata por sí sola, mm. cuando otro lo planea El asesinato fue para matar y el homicidio es como la escena del crimen mm. No sé, no, se sí, lo sí, no merecía homicidio Es lo mismo Es lo mismo Ah si sí, no, ¿Qué se guarda en una pinacoteca? ¿De aquí? Pinacoteca. No sé. No sé. ¿Papeles? Una pinatoquete. ¿Qué es lapiz No. No, no. Sé. Un lápiz. Un lápiz que tiene la hace. Una joya. Es una piedra. ¿De qué carrera se la duche llevar? Ah, era un cautillo de la revolución. Uh, de revolucionista. Uh, uh, de revolución. Uh, ¿Qué ponemos? De, la <risa> la de la médico. De la Hace la mil años éramos cobardes y curaes verdaderos, falso. ¿Qué falso? ¿Qué animal era? Oh, ¿Qué? Animal? Uh, no uh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Uy, era el más queroso. Eso era un animal. Un enorme torrente perro. Un oso. Un oso miguelo. No, la... al perro nadie le dijeron extraterrestre. ¿Cuántas dimensiones tiene una hoja de papel? Una 50. 2. 2. 2. 4. 4. Ancho, largo, ¿qué? 4. 50 centímetros por 50 centímetros Tres. ¿Qué diferencia hay entre una mantequilla y una margarina? No sé. Que la... Una es peor que la otra, una es más mala. La mantequilla se hace la margarina. Mm. ¿Quién era el tío Sam? ¿Osama? El tío Sam. Oh. de, eh, de... Eh, de... L. El... Era uno. Se lo sabe de memoria, responde. Presidente de Estados Unidos. Que <risa> y así. así de la guerra el, el cobre persona de Estados Unidos el cobrador de impuestos es un personaje de Estados Unidos una figura de Estados Unidos ¿cuántos lados tiene un pentágono? no sé, 4 10 mm. callad 5 ¿cuántos satélites naturales tiene la tierra? 2 1 mm. ¿de qué país era originario Ladino? Choceradino okay. ¿cuámen? Arabia Arabia escojito Ah, Persia, no no no? A, B, Estambul. Y aquí. ¿Cuántas extremidades sin ave? ¿Cuántas extremidades sin ave? Mm. ¿Tres, cuatro? Mm. una nave? Dos, cuatro. Dos. cinco Dos. Dos. ¿Ses? Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. es la Dos. ¿Cómo? La yucota. No, ni idea ¿no? no sé Es una... No sé No recuerdo una leyenda colombiana La Mona Lisa La Mona Lisa ¿Cuál es la diferencia entre cacao y cocoa? Que... El cacao No sé el cacao se saca el chocolate y la cocoa no sé ¿sí? es un producto de chocolate lo mismo por el inglés una en inglés y el otro en español eh, qué significa eureka una expresión <risa> que creó mi <un risa> filósofo es como por fin como bravo porque los perros jadean sí, sí. sí. porque tienen sed sí. porque están cansados no Pero no jadean. ¿Cuándo se puede declarar que una persona está realmente muerta? Cuando está muerta Cuando los ojos no tiene signos vitales? ¿Qué era la piedra filosofal? La piedra filosofal Una piedra que supuestamente te hará. No sé, lo sé No sé Una película la no, noble con máquina, la piedra esa de... La piedra de Harry Potter de... La piedra donde lo filosofiaban. Donde estudiaban la filosofía de la vida. Una bruna para cosas en oro. ¿Qué animal era condorito? Un gallo. ¿Sí? Un loro. Un pollito. Un pájaro. ¿Un pájaro. ¿Un, pájaro? ¿Un, un cóndor. ¿Qué son las microondas? Eh... No sé. Unas <risas> ¿No ondas pequeñas. Son ondas pequeñas. ¿Un horno? ¿Un horno? Los hornos para. Un donde se calienta la comida. No sé cómo explicarlo. ¿no? Ondas de calor. ¿Qué? Ondas electromagnéticas. ¿De dónde vienen los sentimientos? Sentimientos de ser humano. Eh... Del, del, del hemisferio, no sé qué es, es el fucking hemisferio. De las glándulas. Del cerebro. No viene del corazón. Las suprarrenales. Si sí, no sería el otro corazón y el corazón solamente ¿De ese significa después del nacimiento o de la muerte de Cristo? ¿De ese? Sí. ¿De la muerte? Sí. ¿De ese después? Después del nacimiento. Después del nacimiento. ¿Quién era Morfeo? ¿Sí? El más feo. ¿Un dios ciego? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién era Morfeo? Una vez.